Muy buenas tardes y bienvenido a Pasajero a Bordo aquí en la Casa Dorbe Network. Como todos los lunes en punto de las 7 estamos aquí para presentar todo lo que tiene que ver con esta bella industria del turismo y otras industrias también que están presentes. Hoy la verdad que va a ser un placer. Hoy tenemos algo muy interesante. Ojalá lo puedan escuchar, me puedan seguir, le puedan dar like al programa porque hoy lo que vamos a tener es al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Eh, él es responsable de la clínica del viajero de la UNAM. Es, tiene muchas, o sea, es médico cirujano, maestro en políticas de salud global, maestro en ciencia de la salud en epidemiología, certificado en medicina del viajero, uh, muchísimas cosas. Bueno, ya vamos a estar con él para hacerle muchas preguntas. La verdad que tengo muchas preguntas. Suerte que ya está aquí con nosotros para que le podamos preguntar. Vamos a nuestros auspiciantes y ya estamos con el doctor. Eu não Bueno, ya estamos aquí, afortunadamente, gracias a Dios que ha llegado el doctor. Yo quería, quería que llegue, Jorge. Sinceramente, eh, hoy para mí era un día especial, porque justamente el tema de la salud me parece que es un tema muy importante, y más que nada en los viajes. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Eh, es un gusto para mí estar, corrí, corrí, corrí desde sí, no el aeropuerto para acá. Pero ya estamos aquí, afortunadamente. Y pues con muchas ganas de poder resolver todas las dudas inquietudes ante pues eh, la emergencia sanitaria actual y otras ¿no? que están sucediendo a lo largo del mundo, que es normal. Pero bueno, esta es extraordinaria, tanto que paralizó el turismo y bueno, ahora estamos reactivándolo eh, de la mano, qué bueno, salud y viajes para poder eh, pues tener un éxito rotundo para la reactivación. Me gusta que el logo sea así, salud y viajes. Porque eh, viajar es salud. Sí, viajar sí, es salud. salud. Exactamente, viajar es salud y tenemos que prever eh, nuestro viaje, varias cosas, ¿no? Es, no es nada más eh, buscar el vuelo más barato, buscar la asesoría de la gente de viajes, por ejemplo. Totalmente. Eh, cómo, cómo viajar con la, el equipaje, eh, si vamos a preferir un equipaje documentado, solamente una maleta… Eh, y qué destinos, qué tours, pero también tenemos que contemplar y eso a lo mejor no está en la conciencia de las personas, de los viajeros, sobre todo los viajeros internacionales, es eh, qué vacunas me tengo que aplicar, prever eh, el presupuesto que debo de tomar en cuenta para poder… Eh, eh, pagar estas vacunas o eh, incluso el seguro de gastos médicos, ¿no? Para que no tengamos imprevistos, si los tenemos, bueno, poder solventarlos. Mira, eh, tú has estado en muchas entrevistas, en muchos canales, la verdad. Pues ahí, ahí te, te, te seguí un poco para, para ver... y eh, Todos te preguntan qué es la clínica del viajero, ¿no? Veo que todo el que te pregunta qué es la clínica, eh, digo, digo bien, ¿no? Digo bien, la clínica del viajero de la UNAM, pero que está en el aeropuerto. Yo dije, me voy a hacer una serie de preguntas, como para, este, porque tenía tantas para preguntarte, dije, voy a redondear en algunas como para saber qué, ¿no? ¿Qué servicios brinda esta clínica del viajero? ¿Tú estás específicamente ahí en el aeropuerto? Exactamente, yo estoy a cargo de la clínica del viajero más importante de Latinoamérica, que es la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, desde el 2011 que se inauguró, se decidió en convenio con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ponerla en un punto centro central, un, po, un punto medular, en eh, pues un punto en que los viajeros confluyan eh, de México hacia el extranjero. Y ese fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo es? Porque la verdad yo no sabía, yo viajo bastante también. Y yo no sabía que había una clínica del viajero en el aeropuerto. ¿Cuál es, cómo, cómo yo, ¿Cuál es la utilidad? Bueno, tiene muchas utilidades, obviamente. Pero si yo estoy por viajar, puedo acercarme y hacer una consulta como, por ejemplo, no sé, tengo un, siento un poco de tos o este, me duele un poco la cabeza. A veces por el estrés del viaje te generan todas ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo me tengo que manejar yo con esta clínica del viajero? Bueno, las clínicas del viajero a lo largo del mundo enfocan la mayor parte de su atención en la prevención de la salud y se recomienda generalmente visitarla o acudir a ella tres a cuatro semanas antes de un viaje. Eh, entonces, está ahí en el aeropuerto para desarrollar protocolos de investigación, para desarrollar… Eh, eh, campañas que promuevan la salud de los viajeros, de visibilidad, mm, okay. pero realmente los viajeros durante su estancia en un aeropuerto es difícil que la visiten si no es con semanas de anticipación, ah. pero pues también hay sedes, por ejemplo tiene la Clínica del Viajero de la UNAM tiene una sede en Ciudad Universitaria, ¿No? entonces también es, es importante porque pues, está fuera de un aeropuerto y está en un punto medular también de la Ciudad de México, pero eh, por ejemplo el 98% de su quehacer de una clínica del viajero es preventiva, sí también atendemos, atendemos viajeros durante su estancia en el, en, en el país que visitan, en este caso México, y a su regreso, pero generalmente a su regreso los viajeros se enferman con días después de haber o desarrollan síntomas, con días después de haber regresado. Entonces, eh, la función principal, el objetivo de que esté la, en el aeropuerto es esa, eh, tener visibilidad, tener oportunidad de desarrollar protocolos de investigación y colaborar con las autoridades más importantes, en cuanto a viajeros internacionales se refieren, que confluyen en el aeropuerto. Eh, pero, eh, por ejemplo, la clínica del viajero tiene una rama de vacunación y una rama como tan de consulta del viajero. En la consulta del viajero nosotros atendemos, eh, pues… Cuestiones con respecto a botiquines de viaje, cuestiones con respecto a malaria o enfermedades transmisibles por mosquitos que deben de ser prevenibles. Totalmente. Eh, enfermedades de las alturas, eh, prevención de enfermedades de buceo, por ejemplo, relaciones a buceo, eh, atención a grupos, atención a expatriados. ¿no? ¿Qué? Pero entonces, este, ¿cómo quieres que te diga? Para no ser irrespetuoso, Jorge o Baruch… Baruch, Baruch, Baruch Díaz. ¿eh? Baruch. Baruch Díaz. Eh, Baruch. Entonces, ¿cómo la gente, cómo el público en general eh, hace para... Eh, Servirse de esta clínica al viajero, lo tiene que hacer online, lo tiene que hacer a través de un llamado telefónico, WhatsApp. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega a ese lugar? Pues el sitio web de la clínica proporcionado por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, que es clínica de viajero.unam.mx, eh, eh. Emite varias recomendaciones a través de este sitio web y pone a disposición este sitio, algunas herramientas como un formulario de contacto, teléfonos, WhatsApp, institucional, en fin, todos los medios para que uno eh, a través de este tipo de medios solicite información relativa a su viaje. Después un médico la revisa, emite recomendaciones, generalmente vía correo electrónico, aunque lo pueda hacer a través de un WhatsApp o a través de... de de, de una llamada telefónica o presencialmente también se pueden acercar y entonces eh, ya con estas recomendaciones de vacunación, de medicamentos preventivos y todo, uno puede agendar una cita programada y acudir ya como tal a la clínica del viajero o cualquiera de sus sedes eh, para recibir esta asesoría médica y aparte la vacunación. Vacunas, por ejemplo, la rama de vacunación cuenta con eh, la capacidad de emitir eh, certificados internacionales de vacunación que ahora están muy en boga, eh, ¿no? pero ahora, por ejemplo, eh, ahora es por COVID, antes era por fiebre amarilla y sigue siendo por fiebre amarilla, eh, tiene la capacidad de emitir eh, eh, certificados internacionales de salud que los piden mucho para las navieras, para los trabajadores eh, marítimos, eh, para también los pilotos y los sobrecargos y también para los estudiantes que van de intercambio o movilidad internacional, y requieren ese tipo de certificación. También tiene que ver mucho el lugar donde viajas, o sea, si vas al África, al Congo, o supongo, supongo, sí, vas al Congo, fibra amarilla te, te la tienes que dar sí o sí, ¿no es cierto? Exactamente, también nosotros contamos con el apoyo para brindar asesorías a los agentes de viajes, y que estén capacitados en todo este tipo de reglamento sanitario internacional, que es ahí donde nosotros eh, sabemos si algún país pide o exige alguna vacuna, por ejemplo, eh, el caso de fiebre amarilla, si es que eh, van a, a van a atender un viajero que va a ir a algún país con riesgo o que exija la vacuna si es que provienen de un país con riesgo. Por ejemplo, muchos ahora se está dando el caso que muchos viajeros están de moda que hagan un stopover, una parada de conexión larga en Panamá eh, y van a Brasil o van a Colombia o Ecuador, en fin, y de regreso… Eh, si se se si ingresan a Panamá otra vez en el stopover, es cuando les exigen el, el requerimiento de estar vacunados contra fiebre amarilla Entonces, pero bueno, claro. también tienen que saber por ejemplo que, que si uno va a Brasil, pues la mayor parte del país tiene fiebre amarilla Totalmente. Entonces, aunque sea obligatorio, también es, es recomendable vacunarse para una estancia en, en este tipo de países tenía muchas preguntas pero ahora me surgió una de esto que dices que bueno porque eh, las agencias de viaje en mi época <ríe> allá en el año 1800 <ríe> más o menos eh, lo que hacíamos cuando un pasajero iba a viajar entrabas a una parte del sistema que te daba toda la información de ponías a dónde iba a viajar el pasajero entonces te decía por ejemplo va a viajar vuelvo otra vez con África, vacuna de fiebre amarilla, que era lo más común, ¿no? Va a viajar a Brasil, vacuna de fiebre amarilla. Pero ahora tienen esta clínica de viajeros, ¿no? Exactamente. Y... Que es más interactiva, me parece, pues yo te puedo preguntar, y voy con un grupo, y la gran mayoría son, este eh, no sé, personas de 80 años, no que cuando llevas 80 años para allá, vas vas con 100 y volvés con 10, ¿no? Pero... no pues justo para eso es la clínica del viajero, para disminuir el riesgo de que que puedan enfermar y complicar su salud en, durante su estancia o a su regreso. Entonces, a veces no nada más tienen que ver las vacunas obligatorias, también tienen que ver las vacunas recomendadas. Si es un Totalmente. grupo de adultos mayores, bueno, habrá que revisar en la clínica eh, si cuentan con sus esquemas de influenza, si cuentan con sus esquemas de vacuna contra neumococo, no, o eh, recomendar algunas otras, aprovechar la oportunidad, por ejemplo, que van para recomendar que se vacunen contra herpes zóster ahora que, que pues hay reactivaciones Ay, en, ver, en, la, en la etapa adulta. Re, hay que recordar que, por ejemplo, los mexicanos, la mayoría de cuando éramos niños, nos dio o nos, nos está dando varicela. La porque, varicela. Ah, exacto, porque que, es pues, una, una enfermedad prevenible por vacunación, que en México no se previene por vacunación. Sino no, yo también da... tuve varicela. ¿eh? Exacto. Entonces, eh, cuando uno pasa de los 55 años, si uno tuvo varicela en la infancia, se le puede Pero reactivar la... el herpes zoster y entonces es dolorosísimo. Ah, y viene como forma de herpes, ya no viene como la varicela que te llenaba de, de, de granitos por todos lados y chau, ¿no? Exactamente. Y, y entonces, no te rasques nada más. Entonces, ese... si, por ejemplo, tenemos la oportunidad durante una consulta de viaje de, de poder también... A aprovechar y recomendar este tipo de, de medidas preventivas, bueno, qué mejor. Pero, por ejemplo, eh, supongamos que van a, a Perú, ahora está muy de moda ir a Perú, a Leticia, al Amazonas. Sí, eh, sí porque hay bueno, cruceros ahora por ahí. Hay, ajá, ahí hay fiebre amarilla, pero claro. lo, también hay malaria, malaria resistente a cloroquina que es distinta a la de México. Entonces tres de 4, cada cuatro viajeros que van, al, van a estar en un país, en un área con riesgo de malaria, eh, pueden enfermar gravemente, ¿no? desarrollar complicaciones. Para eso existen medicamentos eh, muy muy poco que provocan pocas reacciones adversas, eh, pero que se dan para prevenir y reducir el riesgo de que uno enferme de malaria. Baruch, yo te quiero preguntar esta y después nos quedan cinco minutos, ¿no? Eh, ¿Qué debo hacer si necesito atención eh, médica durante el viaje? Bueno, eso es algo muy importante. Hay cosas que uno debe de hacer para, para estar preparados en caso de uno, que uno requiera asistencia de, durante el viaje. La primera es eh, platicar con su agente de viajes cuál sería el esquema de seguro de gastos médicos eh, para un viaje, ¿qué más le conviene a cada uno de los viajeros? Hay hay eh, empresas que se especializan, empresas de seguros, Totalmente. Eh, que se especializan en ciertas ramas Asistencia de viajeros viajero. internacionales. Ajá. No es lo mismo ir de larga estancia, de corta estancia, no es lo mismo ir a África que ir a Tailandia o ir a Nepal a escalar el, el, el Everest, por ejemplo. Pero… Pero igual puedo decirte, no sé, no sé, te vas a Sydney, por decir así. Ah, ¿no? ¿Te, y te duele la muela. Ah. O el oído, sí. que es común, porque el avión te, te empiezan a doler los oídos. Exacto, o que viajas con niños y el Totalmente. niño puede llegar a desarrollar alguna enfermedad, porque son niños y todo andan tocando, y todo andan metiéndose a la boca, en fin. Entonces, lo primero y más importante es contratar un seguro de gastos médicos y solicitar la, ases la asesoría de un agente de viajes o de nosotros, Totalmente. la clínica del viajero, para saber cuáles recomiendan o con qué coberturas. ¿no? Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, la segunda es inscribirse, los mexicanos tenemos el sistema de registro de mexicanos en el exterior, el CIRME. Entonces, también se tienen que inscribir al CIRME, de manera voluntaria, para eh, que si tenemos alguna emergencia durante nuestra estancia, solicitamos el apoyo a, al consulado mexicano y pues poder estar en condiciones de, de cumplir con los requisitos o incluso que le avisen a nuestra familia, en fin, hay muchos eh, servicios de apoyo consular. Y la otra es buscar las clínicas y los centros de médicos certificados, eso también es muy importante aquí en México hay un, la Secretaría de Salud certifica a los centros eh, médicos que cumplen con ciertos estándares de calidad y también en el extranjero hay autoridades que así Baruch, Ay, tenés que venir de nuevo, porque me quedé con creo que debo tener 50 preguntas más para hacerte, pero mira, ya nos, nos vamos a tener que despedir, ahí a la cámara ¿qué te gustaría decirle a la gente? Eh, que yo no te lo, tengo muchas preguntas pero que tal vez salgan de ti más importante para comentarle o decirle a la gente que yo no te las voy a poder preguntar o tal vez no es lo, lo que tú quieres comentar específicamente. Bueno, eh, que así como nosotros tomamos la decisión de a qué lugar viajar, cuánto tiempo, qué tours tomar, qué equipaje llevar, qué color de traje de baño, pues también tomamos en cuenta dentro de ese checklist eh, solicitar eh, la, una consulta en las clínicas del viajero de la UNAM o en las clínicas del viajero de nuestro país para poder estar en condiciones óptimas de viajar, recordemos que ahora con el COVID pues también nos solicitan nuestros comprobantes de vacunación, nos solicitan pruebas de PCR o de antígenos para poder viajar, entonces mínimo tres a cuatro semanas hacer esas preguntas a las clínicas del viajero de nuestro país y dos a tres días antes verificar que no hayan cambiado los requerimientos de viaje en cuanto a salud para poder estar en condiciones de, si cambiaron, pues tomarlos en cuenta y tomar acción para poder viajar prevenidos y tener conciencia de que existen enfermedades distintas a las de México en otros países que debemos de prevenir y reducir los riesgos. Bueno, doctor eh, Baruch Díaz Ramírez, muchas gracias por haber estado acá, ojalá te animes a volver de nuevo para que te, te pueda hacer muchísimas preguntas que tengo pendiente, ¿sí?, sí. Claro que sí, yo con mucho gusto aquí en Pasajero a Bordo, eh, pues de volver a, a venir como invitado y poder responder todas sus dudas y comentarios. Perfecto. Bueno, muchas gracias este, por estar aquí. Nos vemos y nos hablamos el próximo lunes en punto de las 7 aquí en la Casa Dorben Edward de México para el Mundo y el Mundo para México. Gracias.